Buenas, buenas, buenas chicos, muy buenas gente. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que estás haciendo, gente? A ver, hoy os traigo algo muy especial Está muy guay, está muy bien, la verdad eh, os va a gustar, yo creo que os va a gustar mucho porque me lo ocurra muchísimo. Le, le he invertido un poquito de tiempo a editar este vídeo y a prepararlo y hacerlo, que os va a gustar mucho. Y no sé si muchos de vosotros lo visteis en un directo que hice de especial finalidad con mi colega Bloster, que lo traigo bastante por el canal, ¿vale? Es el que jugamos el Cienfins y tal. Y bueno, pues eh, se si ocurrió hacer una especialidad así si para vosotros, para vosotros. Tal, pasarlo bien, ¿sabes? Y nada, corté hecho poquito, de lo mejor que. Es un juego Red 3 lo he recortado y lo he puesto para vosotros. O partiros el culo, la caja y partir todo, ¿vale? Y la casa, La Así que nada, guapos, os lo he puesto por aquí. Eh, dejadme en cualquier Si queréis otro con eh, mi colega o cualquier historia, pues me olvidé, soy una persona de de confianza. Y nada, guapos, nos vemos ahora. Hasta ahora guapos. Yo, yo quiero maldad, yo, a ver, estamos en navidad la, la, la, Ya se hace el, el bien por sí solo y nosotros tenemos que corroborar el mal, ¿sabes? Hola gente, pero a cabeza, loco ¿Qué ha ¡Oh! ¿Em ¿em Empezamos su loco Mientras acabo de desayunar ¿No? ah, ah, ah, <ríe> <ríe> Le llaman chireno <ríe> le, le llaman chireno, tío ¡Eh, ah, puta mierda, tío! Eh, hey, YouTube me la ha notificado y lo hemos visto, eh. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde ha ido, loco? ¿Dónde, ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ¿Dónde ha ido? ¿Dónde? No, vamos, vamos, vamos. Vamos a buscarlo, loco. Ahí, chorro! ¡No quiero este vivir! ¡Flying, Flying! No estoy tan en el río viendo, ¿no, güey. <risa> Pero que ha hecho, volado, ¿no? Ha hecho. ¡buu! He hecho sí. para <ríe> <risa> abajo. Just wait a second, girl. Se sí, viene loco. Oh, oh, vamos, oh, vamos, oh, vamos, oh. vamos. Oh, hostia, ¿en serio? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Recompensa? ¡Huelvo! Bo... La ha grindado, eh, tío. Ha hecho un piste-piste ahí. No jodas, ¿ya? ¿Ya? ¿Anda cazurado? <ríe> viene ya ¡Hombre, Guilla! ¡Que vamos! Vamos a reanimar el caballo. Vamos a, vamos a reanimar el caballo, gente. Espérate. ¿Qué está? ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Gente que está subiendo, loco! Se viene. No, espera, espera, espera. Eh, esto, es 4x4, esto es. Esto es 4x4, gente. Puto Wolf. ¿Dónde está el Wolf? Vamos. Qué guapo, cómo guapo, ¿no? Uno menos de nosotros. ¿Cómo lo vas a sacar si no tenemos? <ríe> <Okay>. <ríe> <ríe> Qué dale, dale, dale. Gente, la vamos a liar ahora. <ríe> Hello. Dale, dale, dale. Va, dale, dale, dale. Vamos a cazar un fugitivo, loco. A mí me encanta ir a matar gente. O sea, yo el Skyrim era del gremio de asesinos. ¡Yesú! ¡Paso! ¡Que voy ardiendo! <ríe> a ver, a ver. ¿Dónde está la fugitiva esta? ¡Bum! ¡Oh! Le ha hecho cabecita. Uy, va, pues. Me lo he cargado yo. ¿Qué dices? A cabezazo limpio, loco. Vamos a. Le, le veamos la cabeza, tío. <risa> Mira, estaba subiendo un Insta Stories de que un colega me ha hecho una foto en plan. no ¡Dale, dale! Por culo, loco! Eh, ¡Tú ya. <risos> <risa> <risos> <risa> <ríe> <risos> <risos> ¡Qué buena, tío! <ríe> <risos> ¡Qué buena! Me encanta. <risos> Esto es, es. es. es lo es. Está es, es, <risos> <tío, tío>, eh. Se lo tiro. Uh, la has quitado solo. <risos> ¿Sol? Madre mía, tisísimos, eh, loco Entonces me suscribo y me suscribo El mismo día para que la gente Lo vea No, si estás tú ya suscrito O sea, no te tienes que suscribir en el mismo día Si, si tú estás suscrito Y es tu cumple en el periodo de que estás suscrito Te regaló la, la, o sea, es un mes Si tú ves que En un mes es tu cumple Pues suscríbete Y si no, pues igual pero ya te digo, es mejor suscribirte hoy que hay mucha gente y tal, y todo el mundo Eh, guay, tío, máquina, pro, fiera, te mastodonte, tiran esos rex ¿Eh? Ya comenté en tu foto de instagram ¡Sí no, Josep! ¡Sí no! Eres un puto grande, loco, eres el puto máquina, tío qué grande, te mantienen unas fotos en Instagram te mandaré unas fotos en Instagram, Diego. ¿sí o no, manda, me encanta que me, me, me matáis cositas. Yo siempre conozco esto eh, en Instagram. Hasta en Instagram estoy, me, estoy muy activo siempre, así que. La cabra, la cabra, la puta de la cabra. <risa> <risa> <risa> Un árbol. <risa> Un árbol en, en nada, en nada, ¿sabes? Cabra que caballo, pero bueno. <risa> oh <my. risa> me encanta. Me encanta. revilla! Esto cuando juegas, tú solo te raya mucho. Me raya. Eso me raya muy huevo, que me pone mala leche, tío. ¿Oye, ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esta maravilla? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Si, sí, este va a ser súper chungo de pilla. qué guapo, tío. Hey, Epa, supongo que Guille. Bot, <ríe> supongo que Guille, bot. <ríe> es más máquina nadie Si ¿Sí o no. Cuando dejes hacer. ¿Es Good <risa> ¿Y ahora qué tienes que hacer? ¿Y ahora qué tienes que hacer? Es un caballo árabe, es el mejor caballo, ¿Sí? Razones, el mejor caballo sí, porque a mí me han dado esta y esta <risa> Te lo ha pegado, ¿no? Y ahí... A ver si nos deja Ahora, gente ¿No? Por favor, no te la metas con ningún árbol easy, easy. Bien, bien, bien, bien del líder porque es donde lo compré Y no... Pero ya lo no tengo comprado Parece muy tutorial Me acaba de salir no descargo porque no tengo tutorial. Si no, ya tenemos el caballito, gente Guille... Es guillebot Eres un crack ¿Es salvaje? ¿Es salvaje? ¿Cómo que salvaje? ¿Qué pasa? Aquí es el, el que tenemos que matar o dejar vivir. que igual de campamento forastero. Pues hay dos, ¿eh? tres. Vale. No No me no, no, a loco! ¡Madre mía! ¡Dios! ¿Lo habéis visto eso? Gente, ¿habéis visto eso? ¡Brutal! ¡Ay, ah, al final no hemos dejado vivirlo, ¿no? A ver, me ha atacado Eso es que tienen algo. Cuando no te dejan acercarte, es que tienen algo. Qué poquito. Bueno, no pasa nada. Guille va a estar aquí la eternidad, va a crecer conmigo. A ver cuando llegue a los al millón de seguidores en YouTube y si no, pero si está muerto, ¿no? Ya. No, no, Yo sabes cuánto llevo ya suscrito al canal de Wofkas. Si no, Followback nos ríen en no sé cuántas semanas. Gente, no tenéis ganas de querer este pedazo de malos. Vamos, vamos, vamos, vamos a el jefaso, loco. No voy a meter igual que a este jefaso. loco ahí? No quiero problemas. Estoy escribe No, a mí no me pasa nada si lo escribo. Ya lo hemos probado. Uy, Uy. Se vienen los que te Que le vamos a partir la mandíbula a este pez Yo me quedaré hasta que nos salgan arrugas. Así en la guille. Para que si te pasas por aquí, Gerona, sabes que que ir. Pues no te ha dado tiempo, ¿no? no, no tío, puede tío. Bajar con él. Todo el mundo me quiere matar. Ahora, claro, claro. ahora. Te puedes mover, tú. <risa> De ahí. Eh, le he casado, loco.